Seguimos con la prevención. Las rutinas y el ejercicio físico son dos buenos aliados para inducir tranquilidad. No podemos premiar la agresividad con nuestra atención, hay que ignorarla siempre que sea posible. Por el contrario, hay que elogiar y recompensar los comportamientos amables, tranquilos, pacíficos y colaborativos. Si la persona se comporta agresivamente, se le proporcionan actividades incompatibles con ese comportamiento. Ejemplo, si empieza a elevar el tono contra mí, puedo decir, me voy a sentar a tu lado para que me expliques qué pasa. O te voy a coger del brazo y nos vamos a dar un paseo para que me cuentes qué te ocurre. La idea aquí es anunciarle nuestros movimientos para que no interprete nuestros gestos como una amenaza. Si durante la ducha empieza a darme manotazos, pediré que sujete la esponja y el gel. Si quiere pegarme desde su sillón, me sentaré a su lado sonriendo y manteniendo sus manos ocupadas. Desde luego se puede hablar con el médico de cómo prevenir estos comportamientos, pero la medicación no debería ser la primera medida.